Hola amigos del canal Hoy vamos a probar un juego de Halloween Un juego basado en la película Halloween Vamos a ver Si pasamos miedo uh, Halloween, esto no ha terminado wow. En octubre de 2022 Michael podría volver por ti bueno, casi nada ya está, anda míralo, ahí está Uah. bueno el juego en principio tiene unos graficazos muy parecidos a otros juegos de este tipo pero bueno, vamos a ver hay que interactuar con las cosas Atiende el teléfono. Tenemos el niño viendo la tele. Hola. El sonido nos acerca al teléfono. Es para atender. Está en español. Uh, uh. Este me suena que es Mayer Colgamos Que le den por culo Ahora pone que enviemos a Tommy a dormir Lo pone en la esquina De arriba a izquierda ¿no? Va poniendo una orden, por menos más Porque si no ¿Estás viendo la tele? Tommy, a dormir Venga, eso va Ñu, Se va corriendo Buenas noches, hombre. Un besito ahí de buenas noches. Y esto que es una cervecita. ¡Ay, ah, una cervecita! ¿Y esto qué es? Un whisky. Cierra las ventanas abiertas. Y como si es sello que está abierta, si están cerradas. Es eh, para cerrar. Ah, vale, que son correderas. Esto está cerrado. Aquí no hay nada. Otra ventana. otra ventana, ay que tiene esto más bueno esta está cerrada esta está cerrada vamos para arriba a ver, entonces estaba la escaleras no me conozco ni mi casa cerrado Dios, las calabazas ahí de Halloween cierra la ventana ya está cerrada, se ha quitado el icono. Hombre, la habitación del niño. Coño, tampoco te ropa, ni te quitan los zapatos. ¡Basta, ya, ya, ya, ya, muchacho! Y esto que es... Cerrar su puerta. La luz, la puedo apagar. Sí. Y esta claridad. ay que me suena a juego del hospital este que tengo en el canal y ahora que hay que hacer porque apago yo la luz también es que es un cazur tengo una R que es ah, agarraste munición yo, está afuera joder uff, ya Ay, la luz restablece la electricidad que si no veo por lo visto hay una linterna donde sea ata, mírala ¿quién de la línea. aquí está estando alguien ay dios mío. yo puto niño envía a Tommy para esconderse ¿dónde te vas a esconder? Niño Yo te jugo Vale Me lo imaginaba Y aquí me escondo yo Vale, vamos a dejarlo abierto Y aquí que hay Vale, y como voy a sota? Ve al sótano. Ay, mira, una llave. hay cuatro llaves. Que la llave. hay otra y esto necesito más llaves porque me parece que va a haber una llave para cada cosa una sartén de era la sartén y acabamos ya con esto también que más rato uf, uf, uf, uf, uf. un caserón como un castillo y tenemos una lavadora vieja 1 que probemos del 1 al 4 la 3 abre está pero si estaba aquí el mayor ese sótano está ahí ah mira una entrada al sótano y el maya ¿Y, y el asesino no le he cerrado yo la ventana a ver si aquí podemos entrar una dos tres cuatro abre la cuatro la llave no es de esta puerta para la llave pues tienen que estar en las puertas cerradas 1 2 3 4 esta llave no es de esta puerta pues tienen que estar arriba esta puerta ay, ay, ay, que no esté aquí la musiquita está tranquilita por lo menos no nos va a dar un, un susto otra llave vale. y aquí dentro Entonces, la en todas las habitaciones tenemos unos muebles parecidos y este que es Entonces tiene que ser la del sótano, vale. Está bien ordenadito, ¿eh? No sé si será de esa puerta, pero prefiero que sea la de sótano, hay madre. Pero ¿dónde está este? No lo quiero ver, pero ¿dónde está? Llave número 2. Sí está. ¿Y si cierro? No puedo cerrar. Y esto no puedo hacer nada. ¿Y qué hay? ¿Dónde está esto? Ay, mamá. La llave, la llave, la llave, está arriba, me ha dado, un hachazo, corre, corre, para arriba, para arriba. No veo con la sangre. Mata más que desmayas con qué la pistola no veo nada, no ha matado. ¿Tenemos la llave? Sí, no. Me lo he cargado. Uf. Uf. No está muerto. me ha matado hijo de puta bueno, amigos del canal eh, no me lo he podido pasar hay que buscar otro cargador después de vaciar el primero o sea que no lo matamos de primera como habéis visto y, y el final es este entonces pues lo he puesto para mostrarlo eh, si os ha gustado el vídeo, pues dale like, lo típico, si queréis os suscribir, mirad que hay muchos más juegos de miedo, porque este es buenísimo, buenísimo, y, y podéis ver esos juegos, aquí está cómo se mata al final, y el autor, esta vez lo resalto, es Damián, Damián González y Martín, Martín Fernández, me parece, a ver si salen aquí, Martín Fernández, Damián González y Martín Fernández, enhorabuena. Y dicen que cada Halloween habrá un juego, o sea que alucinante. Así que espero que les haya gustado el vídeo y me despido. Así que chao y hasta la próxima. Pero me voy triste, no me lo he podido pasar. Al ordenador le voy a dar si no te suscribes al canal o le das un like.